Gonocio de Patricia, ubicado en el sector Amanecer de Temuco. Celular 985-024870. Exclusividades y arte. Gonocio de Patricia, en Temuco. ¿Usted qué sabe de tiempos de espera? ¿Qué sabe de letras que pugnan por nacer? Brotar de las vertientes enredosas de las venas Emerger como ahogados en mar desconocido Desde las raíces arenales De los arrecifes territorios De peces oscuros, de realidades sin luz ¿Usted que sabe de premuras espesas y lentas Que recorren los huesos Cuando quisiera aflorar primavera si el otoño hizo presa del mundo y no concibe esperanza viviente más que corales de recuerdos en vasos voluptuosos artificialmente generosos de imaginaciones usted qué sabe de amores encantamientos etéreos y volátiles que trascienden la piel y el perfume más allá de lo táctil y el olfato que sabe de palabras que abren caminos y cierran puertas indebidas, si su boca no ha besado ni conoce el sabor de la espera, más larga que esperanza y pobre, que parece que no tiene fin y solo acalla sus lamentos en letras lanzadas al olvido de remembranzas ajenas, porque aún no es. ¿Usted que sabe? No sabe. Calle, ¿qué sabe? No, no esperaba el paso de los años, ni la paciencia resignada del sufriente. No es verdad que me ha habituado a transitar por los temores y a vestirme de misericordias falsas. A veces tomara la espada sonora de mi boca para blandir la filosa en los cuellos perversos de mis enemigos y no me detendría hasta saciar la sed de justicia que clama mi sangre burbujeante. Pero hoy, en medio del tiempo de un espacio breve e inconmesurable, un poco más ajena al paso del reloj, retrocedo a la memoria, midiendo, evaluando, pesando, catando los sabores de los ciclos en la piel, y hago un paréntesis eterno entre lo que he sido y no seré, esto que no sé qué es lo que gesta la existencia, mientras observo la vida elevándome galáctica, espiritualmente eterna e inconcebible, porque si desciendo a tierra me obligo a la carga insultante de la humanidad enajenada de mí, tan lejos de donde vine, que regreso a la pregunta inicial de las razones y las fuerzas, al parecer de causa mayor, y nunca hubiera pretendido ocupar la materialidad que me aprisiona, excepto por la orden imperiosa que me diste, donde forzada la obediencia, emergí dimensional desde el pujo de mi madre. Y aquí me tienes, Dios, atalayando mis propios territorios, aprendiendo a vivir extrañamente, sorprendida de la finitud de este suspiro, soplo de eternidad brevaria, salida de tus lomos, que me has hecho.